Yo lo que creo es que hoy en día nosotros somos la, la sociedad del miedo, somos la cultura del miedo. Eso es lo que yo le llamo el que es exitoso a punta de miedo. Es el que luchó por ser exitoso. No, es como, más bien justo eso es lo que trato de buscar con, con el arte, ¿no? Que, que, que me libere. Que no me encasille, que no me enmarque. Para mí empezó de, de, de, de cierta forma cuando yo tuve el acceso a ciertas herramientas. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy una persona que, que haga trazos desde su propia mano eh, y que cuando lo hay, wow, yo lo admiro. Pero vuelvo a decir, esto no, es ni cualitativo ni cuantitativo. O sea, quiere decir que ambas técnicas son valederas, lo que es digital o análogo. Que yo trace, que yo haga un dibujo con un pedazo de carbón es lo mismo a que lo haga en un tablet y con un lápiz para diseño. Lo que varía de repente es este, los tiempos, los procesos, eh, puede variar los resultados pero a nivel percepción. Sí, yo, te, yo acepto que a nivel percepción puede variar mucho. A nivel estética, a nivel eh, gama de colores, o sea, hay, hay, hay, hay diferencias, ¿no? Pero justo vuelvo a caer en el, en el contenido, en el punto base, en el objetivo y por eso es que para mí esto se plantea más en una forma, en un manifiesto abstracto en un manifiesto espiritual, en un manifiesto, este... Porque si no, yo tendría que decir, bueno, el arte que se produce hoy es mejor que el arte que se producía hace dos siglos. O sea, en lo que es a nivel técnico. Pero yo creo que son herramientas de acuerdo a los espacios y tiempos que vamos ocupando. Y que A no debe quitar B. Para mí hoy en día es muy importante tratar de, de tecnificarme también eh, de una forma, eh, de empezar a, a perfeccionar mis trazos. De, o sea, ¿sabes lo que yo creo? Que, que el objetivo es acá eh, empaparse de todo lo que exista y no inclinarse por A porque no puedo B. O sea, tenemos las opciones de, de inclinarnos y, y tenemos la vida y tenemos las ganas. Y tenemos el gran milagro de, de existir para aprender. Entonces para mí no hay nada que sea obsoleto, ni no hay nada que sea mal utilizado, ni, ni hay nada que sea inutilizable. Pero también yo no creo que todas este técnicas, métodos o aspectos tengan que entrar en un campo comparativo. Porque simplemente son diferentes. Son muy muy diferentes. Me pasó una locura en Ghana, huevón, ellos estaban tocando una, estaban tamboreando este, unos ritmos que tocan para funeral, funerales, música de funerales Y dentro de todo tenían una clave que era tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, salsa, y ahí están exactamente escondidos todos, todos los ritmos, huevón, o sea, sí o oh, si, sí, África para mí es, y no solo para mí, creo que es la cuna de todos los ritmos que puedan existir en el mundo Y no solamente África tiene que ver con los ritmos, sino el ser humano, weón Y el latido del corazón es, ahí están todos los ritmos Pero nada escape del latido del corazón, es por eso que ningún ser humano va a dejar de ser musical, weón Todo ser humano crece en la, en la barriga de la madre nueve meses con el boom boom. Bum, bum. Entonces no hay un ser humano que pueda decir que está eh, alejado de la música. Weón. Ahí está la métrica, ahí está la métrica musical. ¿no? Y, y eso es como sin importar de dónde vengas al final. ¿no? Y eso le escuchaba hablar una, una famosa poeta y cajonera peruana, el Victoria Santa Cruz, y ella dice que hace muchos años ellos se iban de, de gira ¿no? a, a mostrar un poco de lo que es el... el, el las percusiones afroperuanas y se encontraban con gente de todo el mundo en congresos de percusiones y de pronto todo el mundo venía sin haberse nunca conocido, sin haber, sin ni siquiera unos poder por un, pronunciar una palabra del idioma del otro, empezaban simplemente a sacar armonías y ella lo que dice es, es que la música es. Y, y ese lenguaje de la música es, o sea, ahí no hay nada que, que venir y sentarse y tratar de analizar en qué melodía tocamos, en qué escala tocamos, a qué nota salimos, eh, qué, qué tiempo me vas a marcar, no, sale del frente. Sale. El hablar, hermano, el hablar, en el hablar existen ondas, existen frecuencias, existen... Eh, hercios que van a generar estímulos que van a generar resultados que van a generar movimientos o sea, el poder de la palabra la palabra no solo va a ser sonido la palabra es fuerza sí. es viento es fuerza y esa fuerza va a mover cosas ¿eh? es real sí. o sea y por eso para mí sin querer catalogarme como artista justo hablábamos de eso de artivismo de tratar de utilizar el arte como piezas funcionales para ser activo en el desarrollo de una sociedad. Y más que, como, más que plantearlo dentro de una vitrina, es como que plantearlo para, para evolucionar como seres humanos colectivamente, ¿no? es para sensibilizarnos, para, para todos tratar de exacto, relacionarnos y juntarnos bajo ese hilo conductor que al final solo es ser humano. El arte para mí se empieza a denigrar o se empieza a desentender cuando se vuelve humanista. Quiere decir que, que, se, que, se, que, se, que se trata de desarrollar en forma de ciencia, pero en cambio, no sé, el arte humano es el arte natural, es ese arte con el que ya nacimos, sí. no hay nada que descubrir, ¿no? El, el, la desmarginalización, el autodesmarginalizarse, y eso también tiene que ver mucho con el giro de colonizador, con un proceso de pasar la neocolonia, de la poscolonia, del, del sentirse del que no importa dónde va, ¿me entiendes? Y justo ese es el punto, cuando tú, yo, lo que yo siento, ¿no? cuando empiezo yo a despreocuparme de hacia dónde va mi arte, es exactamente el momento donde mi arte empieza a ir, ¿Entiendes? O sea, ¿a dónde va mi arte? ¿A dónde va el agua cuando yo la dejo que se chorree? El agua misma no sabe a dónde va. Va donde, donde los, los canales se le abran, donde los espacios se le caigan, el agua fluye. Y es lo mismo con el arte. Yo, y para mí el proceso importante o el punto principal es desmarginalizarse. Dejar de pensar que mi obra tiene aspectos a compararse con otras obras, eh, dejar de pensar de que esto tendría que entrar o, o no entrar en, en círculos estandarizados. Eh, eh, por eso es muy importante para mí eso, el, el desmarginalizarse la mente, el lo que significa la autoliberación eh, eh, y yo creo que ahí empieza por, por lógica esto a fluir y a, y a ocupar espacios que tú de repente Nunca pensaste que van a ocupar Y es lo mismo que ocupe No sé eh, eh, Un graffiti es lo mismo que es, Ocupe una pared en, en una estación De tren a que ocupe Un espacio en una galería muy Cotizada Como te digo yo no creo que Directamente el arte me deba de dar algo Yo no creo que el arte sea un producto Para empaquetar y vender pero sí puede ser un, un, un, un, una, con, o sea, una consecuencia del arte, puede ser eh, el exhibir, el exponer, el plasmar, el presentar, y que paralelo a ello se desarrollan otras formas de autofinanciar eso que yo ya estoy presentando, o sea, no directamente, es para mí muy mezquino cuando uno trabaja arte o cultura, esperar acción-reacción, eh, es ese es, un, ese es un, un, una un fenómeno químico, es un fenómeno físico, el arte no es... Bueno, quizás podrías entrar también en eso, depende de, de, de qué estemos hablando, pero el arte es más que eso. Entonces yo no puedo estar esperando solo acciones y reacciones, sino esto es como un desglosado. Esto es lo que, lo que no me dio algo hace cinco años, eh, un árbol que tú siembras, hermano, hay árboles que te dan en diez años recién fruto y para que te den fruto tienen que pasar diferentes condiciones climatológicas, diferentes etapas de, de desarrollo, eh, y eso es para mí el arte, el arte de por sí no es lo que me va a dar, pero sí todo lo que se desarrolla a, alrededor del arte debería dar, al menos fe, fe, felicidad y tranquilidad. Yo creo que el arte cura, ¿me entiendes? Y, y si el arte cura quiere decir que es cada vez que yo consuma eso, Voy a sentir los efectos de, de, de esa curación. Y, y, y nunca va a ser exactamente lo mismo, así yo piense que está haciendo lo mismo. Y eso para mí es como la profundidad del arte. Obviamente si yo veo algo, veo sus formas, sus fondos, veo sus colores, sus texturas, ¿no? Pero, pero eso solo se queda en, en mis percepciones, ¿no? en mis percepciones como ser humano, no auditivas, eh, visuales, olfativas o las que sea, pero hay más. Y yo creo que para, para, para ver el arte hay que sacarse un poquito el, el chaleco del yo, ¿no? Y que, y que lo vea mi yo, pero mi yo vacío, si es que eso pueda existir, porque no sé si eso exista, ¿no? O, o digamos mi yo algo más alejado del ego, ¿no? Eh, y para mí eso es, eso es exactamente muy, muy importante. Cómo el arte a mí me, me deshumaniza. Y, y me deshumaniza exactamente para más humanizarme. O sea, me, me, me, me saca de todos esos parámetros que me limitan como ser y me lleva a, a, a parámetros intangibles, parámetros sin final, sin curvas, sin formas. Y es por eso que a, a, al margen de que el arte tenga manifestaciones establecidas, a mí me, me, me genera el, el efecto contrario, me abre todos esos ángulos, todas esas puertas, todas esas líneas. Recién estuve, por ejemplo, en enero con un amigo en París y producimos una canción enteramente análoga y no, al final no quiero decir que eso me ha gustado más o menos que algunas otras cosas que he hecho enteramente digital pero eso tiene una personalidad totalmente suya y propia ¿me entiendes? Y, y, y wow y es para mí como es para mí como tener eh, un hijo que te sale negro y con churritos hay otro hijo que te va a salir medio asiático, hay otra que te va a salir de repente rubia eh, y todas tienen de repente el mismo valor, ¿no? pero todas se hicieron en diferente tiempo, en diferente espacio de repente con diferentes elementos, con diferentes personas eh. y yo creo que esa es más o menos la gama de de no enmarcar algo, ¿no? Pero pero de que todo existe y que todo tiene función y que hay que estar absolutamente no sé, dispuesto y abierto para tratar de empaparse de, de, de todo tipo de, de manifestación, ¿no? eh, digital, análoga... Eh. Para mí yo creo que los puntos claves de veras es cuando yo reconozco lo que yo trato de hacer en plataformas sólidas que existen de una forma tan natural en las ciudades o en las calles. Quiere decir, el, a veces eh, volvamos al no arte, ¿no? Es cuando yo de repente, no sé, eh, veo cierta o escucho cierta canción en un mercado en, en algún distrito de Lima. Y esa canción no está pasando por ningún filtro de estandarización, sino la canción está ahí en el mercado. Es más, la gente ni siquiera está prestando atención a la música y moviéndose al ritmo de la música. La gente está haciendo su diario con ese soundtrack. Y eso es lo que para mí es admirable. Cómo, cómo eso es subconsciente, cómo eso pasa muy desapercibido, pero pasa desapercibido no porque la gente no le presta atención, sino porque eso ya pertenece ahí, es un elemento establecido de un contexto. Caso contrario, yo cuando trato de, de repente de plasmar una pieza musical en un set de DJ en Europa, en un festival, yo estoy 100% consciente de los elementos que estoy usando y cuándo lo estoy aplicando y la gente está reaccionando exactamente cuando yo lo estoy aplicando. Quiere decir, hay un proceso más racional. Pero para mí el proceso es mágico cuando no es racional, cuando simplemente pertenece. Me pasa, el, el año pasado estuve en el Perú cuatro meses y, y acá en Europa existe un fenómeno musical en este momento, bueno, desde hace como siete, ocho años con la cumbia, ¿no? La cumbia ha pegado fuerte en todo el mundo y en Europa es una gran influencia musical. A nivel eh, estándares, clubes, sonidos, festivales, productores, existen sellos disqueros, ¿me entiendes? Yo llego a Lima, eh, me voy para el cono norte que es una zona popular de Lima en comas me bajo en el mercado, apenas me bajo al mercado boom, boom, boom, de todas las radios, de todos los puestos de verduras sale cumbia ¿Ya? y yo digo, mierda este es el soundtrack este es el sonido original de cómo se mueve este día a día de pronto entro por el mercado, salgo para un descampado donde hay un parqueo y hay un tremendo escenario y hay una banda de cumbia tocando cumbia en vivo y la gente está ahí jugando fútbol, tomando sus cervezas. O sea, la gente está en su cotidianidad. La gente no está como que, mierda, está sonando la cumbia. Y porque la cumbia está muy in en este momento, nosotros estamos ahí. No, sino la gente es parte de... Es más, el escenario podría estar antes de la gente ahí. Y para mí eso es como muy eh, admirable. Escenas sólidas y la misma escena yo podría decir de Berlín con el techno. Podría decir lo mismo de Londres con el drum and bass. Eh, es la misma. Es el soundtrack diario. Es lo que se mueve en las calles. Es lo que se escucha. Es, es como una conexión muy natural a, a, a ese tipo de, de música. ¿no? Y para mí, como volviendo a la, al, al punto, para mí es lo más bonito o rescatable o lo más puro o lo más auténtico es ser parte de todo esto sin tratar de llevar esto a, a, al concepto de, de estandarización no sin decir mira esto se pone sobre esta plataforma no esto está ahí está ahí no hay otra cosa es como decir eh, yo tomo agua eh, es lo mismo no en los buses los colores eh, los sonidos los olores eh, la cumbia volviendo a la cumbia la cumbia no solamente suena la cumbia huele huele a comida huele a ciertos tipos de, de contextos sociales huele a estratos huele a realidades sociales económicas ¿me entiendes la cumbia tiene color color de ropa color de carteles color de portadas eh, es, es muy tangible, ¿me entiendes? No solamente es un, una cosa que se oye y se baila, sino es todo un fenómeno cultural, es, es el, el soundtrack de América Latina, es como América Latina crece, nace, se desarrolla, ¿no? Desde el ande desde la jungla o desde la costa, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a su geografía, varía en elementos, en métricas, en... En texturas, la música también tiene texturas, ¿no? Y, y como te digo, eso es para mí lo admirable de, de de plataformas de arte donde no se estandariza el arte, sino simplemente es, es, ¿no? Yo lo que creo que va a pasar es algo que ya está pasando y que es este... Muchos se utiliza la palabra global, ¿no? Y yo a eso también le corrijo y le cambio la B por la C y para mí es la palabra glocal quiere decir que si bien es cierto ya vivimos la etapa de global quiere decir que todos tratamos de integrar todos los aspectos culturales de acuerdo a nuestras necesidades y ganas ahora para mí en mi, mi, mi propia experiencia en este momento determina un aspecto glocal quiere decir que yo es son todos mis aspectos locales pero ahora puestos en una, en una plataforma global. O sea, en vez de yo influenciarme por lo externo, que es globalizar mi propio punto de vista, es el efecto contrario. Es desde mi punto de vista local, tratar de ponerlo en una plataforma ya global. ¿Me entiendes? Es como. Es como tratar de. de traer todos esos aspectos culturales a nivel musical o no importa a, a, a qué nivel eh, y manifestarlos ya en una plataforma mundial pero sin necesidad de estandarizarlo o sea, donde se mantengan las esencias, donde se mantenga eh, su verdadero valor su, valde, su valor cultural, donde no se donde no se caiga en, en el aspecto del consumo, donde no se caiga en, en el aspecto de maquillarlo para que eso se venda como un producto exótico, me gustaría que los productos estos se vendan y se consuman desde su raíz tal y como son. ¿no? Eh, y ya está pasando en el mundo. O sea, yo lo que capto es que no hay ningún lugar en el mundo que no, sea, que no sea mestizo. No existe un lugar en el mundo donde la gente hoy en día ya esté creciendo con dos, tres idiomas. No existe un solo lugar en el mundo donde yo pueda decir, yo provengo de este lineaje étnico y ahí se murió todo. No, ya, ya, ya, ya, ya sobrepasamos todo eso. Y entonces... Ahora solo nos queda aplicar todo lo que ya pasamos, quiere decir como latinoamericanos nosotros ya de repente ni siquiera solamente somos latinoamericanos, o sea date cuenta de que antes que los españoles lleguen a latinoamérica, ellos ya habían pasado por los árabes y habían pasado por moros, o sea ya llegó hasta eso a nosotros en forma de español y eso se mezcla con lo andino y eso se occidentaliza entonces, eh, saber qué gama somos, qué abanico somos, saber de dónde venimos, obvio, saber qué idioma hablo, cuáles son mis identidades culturales, filosóficas, físicas, geográficas, culinarias, las que sean, pero saber que hay más, saber que yo de repente como oriundo del Perú, eh, eso es solamente mi proceso social, pero no es mi proceso humano, no es mi proceso como ser, mi proceso como ser es ser todo un abanico cultural, ¿no? Eh, y yo creo que ese es más el proceso, desmarginalizar de dónde uno viene, tratar de plantearlo y plasmarlo en una plataforma eh, local o global sin necesidad de estandarizarlo, o sea, es un punto muy contradictorio. O sea, es como saltar de acá cuando ya se está cayendo y saltar acá y es tratar de mantener ese equilibrio en esto y no tratar de mantener el equilibrio desde un punto medio. En, en la mezcla, en, en lo no establecido, en el cambio total, en la transformación continua, en el autodescubrimiento en cada segundo, en la variable por lógica, en, yo creo que ese es para mí mi punto, en mutar eh, todo esto en cada segundo. Eh. Yo no estoy haciendo DJ, o sea, yo no paso lo mismo como DJ ni siquiera de lo que pasaba hace un mes. Eh, todo esto varía y cambia y muta tan rápido eh, que yo no puedo también quedarme en ese proceso porque wow, todo esto se está moviendo en cada segundo y está variando en cada segundo y, y no sé si hay alguna opción de encasillar esto en de, de ubicar esto en espacio y tiempo maravilloso y si no, pues no eh, yo lo que creo que el punto sería eh, liberarse liberarse de cualquier eh, prejuicio liberarse de cualquier eh, estandarización liberarse de cualquier encasillamiento eh, perder el miedo al al no querer pasar por ningún proceso de identificación, eh, ya somos humanos, más no necesitamos aprender, más no necesitamos entender, ¿no? Yo creo que ese es el gran punto, ¿no? Muchos puntos y muchos puntos, lo, lo, lo complicado es que muchos puntos van a pasar a ser clichés. Eh, es más, hasta el mismo proceso de liberación va a ser un cliché, el mismo proceso de lucha va a ser un cliché, el mismo proceso de contraponerse con lo establecido ya es un cliché. Uf. Mira, para serte honesto yo lo que deseo es que la gente aprenda a respirar, eh, que la gente aprenda a autoconectarse consigo mismo y como digo yo sustento mucho la, la naturaleza del ser. Y para que el ser vuelva a su naturaleza, primero tiene que aprender nuevamente a respirar, a ser consciente de la vida. Eh, una correcta respiración también te libera, te irriga mejor la sangre, te hace perder miedos eh, seguridad, desmarginalizarse... Eh, sin caer en el ego, sin caer en la soberbia, sin caer en la arrogancia por eso digo saltar de acá para acá en cada segundo ¿me entiendes? porque yo al tratar de desmarginalizarme y todo de repente caigo en la peor arrogancia y soberbia del mundo entonces estoy repitiendo todo ese círculo que se simplemente se retroalimenta yo lo que deseo es conciencia y conciencia no a través de, de un proceso científico lo único que me mantiene vivo el respirar, el saber respirar, el aprender a respirar eh, conciencia, sensibilidad eh, amor propio creer en sí eh, sentirse único sentirse una corriente en el mundo sentirse un universo y eso no tiene nada que ver con el ego ni con la arrogancia, ni con la soberbia al contrario, con la bendición del ser ser humano, ser vivo, eh, ser hijo de algo, de la tierra, el universo, del cosmos. El sol sale todos los días y brilla. ¿Por qué nosotros no? ¿Me entiendes? Eh, y tratar de tener lo menos contacto posible con estructuras que ya están totalmente obsoletas y putrefactas. O sea, tratar de crear eh, estructuras paralelas. No digo estructuras que contrapongan, ni digo contra eh, estructuras que estén anti, o que contradigan algo, no, paralelas. Eh, el antídoto también es el veneno, en otra dosis, en otra fórmula química. Eh, yo creo en el cambio, yo, yo creo en la fe, en la esperanza, en la luz, en la vida, en la alegría... Eh, no hay otra cosa en la que crea y si estoy en contra de muchas cosas es porque estoy alerta y estoy vivo no es porque sea un renegado sino es para mí una forma de autoprotegerme de no caer en este círculo también y ver qué pasa hasta el día que hasta el día que ya no estemos acá no en esta cosa llamada vida no a ver qué pasa